Caracoles, la Vicenta que dicen que bueno, que rico Lo venden en la plaza, el mercado de Villegas La Vicenta hace 44 años más vendiendo cabrillas Caracoles y cabrillas, hecha, guasa, guindillas, cayenas, cilantro y pimienta negra Sí, sí, uh, uh. cilantro y pimienta negra Ya llegó la temporada, los caracoles que hacen que nos falte, su salsa de tomate, el pan para mojarle y los dedos para chuparte. Caracoles es la Vicenta que antes vendía afuera, ahora dentro tiene tienda. Tú recuerda caracoles vivos, te los vendo pisados en tu casa con tus recetas a tu gusto y comételo. Si como tú te los preparas tu manera, sabes que no hay nadie en este mundo que los cocine mejor o oh no. Llega mal y con ellos las cabrillas y caracoles en... Caracoles, la miseta ahora está dentro del mercado. ¡Ale! ¡Esa manteca colorada!